Entonces todos los componentes subcorticales, vamos a hablar de la, del lóbulo de la ínsula. Ínsula significa isla. ¿Por qué? Parecería una isla dentro de la corteza cerebral. ¿Sí? Nuestra isla. insular. Bien. ¿no? bien entonces la ínsula va a estar ubicada dentro de la histograma de Silvio. Para ver la ínsula necesitamos abrir. En la cisura de Silvio. ¿Sí? Que no es fácil. O sea, en una cara lateral no se ve la ínsula, a menos de que abramos en la cisura de Silvio. ¿Sí? La ínsula la observamos muy bien en los cortes coronales, anteriores principalmente, en los cortes horizontales, ¿sí? Y en... Eh, y en el corte sagital, pero tendría que ser un corte parasagital, ¿sí? No ni medial ni lateral, porque no se vería, sino un poco entre los... ¿sí? En un corte sagital no es fácil ver la Se ve mejor en el corte coronal y en el corte horizontal. ¿Sí? Eh, no. Entonces, básicamente la vamos a ver al interior del... De eh, al interior del... cómo se llama? De, de la cisura de Silvio. Es que es muy lento, muchachos. Me a buscar una imagen de la isla, pero bueno. ahí y podemos dibujar. ¿Qué es la ventaja? Y no, este computador está ahora de sí. Está de una lentitud, pero no estaba tan lento. O sea, el, el mouse tiene un delay como de medio de un minuto. <risa> el mouse y al minuto se muestra. <risa> Esto es fácil, ¿no? El pantalla. todo para cortar la pantalla. Entonces. En un corte coronal, ¿sí? Okay. ¿sí? Así vamos a tener la cisura de Silvio. ¿sí? ¿Sí? Ahí salía con el eh, no se vería en el corte coronado. No, queda sé. no, tan claro. Sería sí. muy... como... Sí. No sé. sí. Y acá... ¿En lateral sí se ve la de no la funciona? En la vista lateral sí. Y entonces cuando vemos acá, dentro de la censura veíamos esta corteza acá. ¿Sí? Esa es la írfla. Esta corteza que está acá. Aquí estarían los ventrículos laterales, ¿cierto? Acá estaría el tercer ventrículo. Acá estaría el tánamo. Y acá estarían los grandes basales. ¿Sí? Sería un corte coronal. pasando por mis Y acá estaría como el hipotálamo. ¿Sí? ¿De ¿Dónde está la ínsula? La insula estaría... ¿Sí? Ínsula. ¿Sí? Ustedes ¿Sí recuerden que esto básicamente sería... Puede ser o lóbulo parietal, o lóbulo frontal. Es ahí daría, si es anterior o posterior. ¿Sí? Y si fuera el lóbulo eh, parietal en la parte medial, ¿sí? eh, estaría cercano a la percepción de las vísceras. Entonces, la lo que va a recibir, recibe señales viscerales. Entonces, si alguien le quiere tomar una fotografía de esto. Y al recibir señales viscerales, pues va a ser muy importante para todo lo que tenga que ver con... Como el asco y las emociones. Con todo, todas las emociones tienen componentes viscerales. ¿Sí? Por favor envían la fotografía nice. a... A... Eh, entonces, como el asco, como las, y todo lo que le llaman sentimientos, ¿no? Entonces, por eso... Yo tenía sí, un profesor hace rato, que era conocido, que era como íntimo amigo de Ginas, ¿sí? entonces, es lo más famoso de el amador de la nacional, él decía, este es el lugar de, la, de, de, de los sentimientos, ¿sí? y yo no sé por qué él decía que los sentimientos eran vallenatos, entonces decían, esto es como el... siempre <risa> como que eran las clases que me acordaba. ¿no? no, entonces la insula tiene... No, claro, los sentimientos es algo más complejo, pero por lo menos la parte visceral, mariposas en el estómago, el vacío en el estómago, ¿sí? todo esto, eh, sentirlo los, los cambios de presión arterial, de tasa cardíaca, en ¿sí? toda esta parte visceral tiene que ver con la ínsula, ¿no? Por lo tanto, con todas las emociones, el amor, el temor, el deseo, etcétera, etcétera ¿no? Bien. Esto sería como el corte coronal, ¿no? un corte horizontal, ¿sí? Entonces, acá tendríamos como la cintura de Silvio, ¿sí? Y la ínsula entonces, estaría por acá, estaría esta parte. Esto sería la corte sensual. ¿sí? Acá estarían los ganglios, los, los ventrículos laterales. ¿sí? Acá estarían los ojos. Acá estaría el cerebelo. La coordinación de los La Mira, mira. Es aquí estaría la ínsula, ¿Sí? y esta sería la cisura de Silvio, y acá también esta sería la cisura de Silvio. ¿Sí? ¿Está claro? tomando la fotografía de ese abono? para que se ubiquen en los diferentes cortes piensa en la vista lateral no se olvide abrir la cisura de ese ¿listo? bien entonces recuerden que eh, es, una, es una gran sí. porción de corteza eh... perdón ah, ¿te vas a tomar? no, ya, ya. La, pongo otra la de negro? No. <risa> ah, bueno. Bien, entonces, tiene que ver con diferentes funciones, por ejemplo, con la valoración aversiva, con las respuestas aversivas de la comida o a los olores. Recibe aferencias tanto de cortezas parietales como cortezas... Eh, olfatorias, como el tálamo, ¿sí? Entonces permite rápidamente sentir asco, ¿no? Sí, que llámenos a mi ningún... ojo. Además no tengo ningún estudiante aquí llamado ojo, bien. Integración interoceptiva, movimientos faciales, en alguna medida, pero... El lenguaje, entonces, esto se va a entender mejor desde, desde, desde este de este que está en el libro, ¿no? En el, el libro divide la ínsula en tres posiciones. De componente, un componente anterior y un componente posterior. ¿Sí? El componente anterior se divide a su vez en dos. Dorsal y ventral. ¿Sí? Entonces, la isla eh, Comencemos por el componente anterior. ¿Sí? Entonces, yo ya he dicho, los componentes ventrales están más, más asociados con qué tipo de funciones. No afectivas de la ínsula ventral, anterior ventral, eh, tiene que ver más con las emociones aversivas. Y dado que está muy cerquita, si se dan cuenta de los bulbos olfatorios y la corteza olfatoria primaria, tendría que ver con principalmente esas respuestas hacia los estímulos nocivos de la comida, de los olores, ¿no? también como tiene importantes conexiones movimos con el cíngulo y con la amígdala entonces también entre ellas pueden activar rápidamente sí. respuestas dime. Sí. Señales, de señales de alarma respuestas de evitación ¿sí? para oír de lo que puede hacer necesario, entonces la ínsula también permite dado que recibe aferencias interoceptivas, sentir lo desagradable del temor sentir como que uno le, le suda las manos, le late el corazón o sea, la, los, los componentes viscerales la, lo que algunos llaman el sentimiento de temor, la parte cualitativa, subjetiva, ¿sí? También la ínsula ventral será importante eh, para eh, eso, lo que tú dices, alarmarse, sudar, todo esto, alimentarse con el hipotálamo, con la amígdala y con el tallo cerebral, con el núcleo panaranteante, lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces diríamos que la ínsula anterior ventral es el componente afectivo de la ínsula, algo interesante es que esto también se extiende al lenguaje, a las metáforas del lenguaje, cuando uno utiliza palabras como asco o desagrado. Y así se extiende a la moralidad y a la cognición social. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve una acción de alguien que le parece desagradable, ¿sí? también uno se alarma, porque además esto es peligroso. Alguien que te puede hacer daño, ¿no? Alguien que hace trampa, alguien que eh, eh, es, eh, comete eh, fraude o algo así, ¿sí? Y eso genera asco. O sea, no es literal, o sea, visceralmente, o sea, es como si uno estuviera oliendo algo asqueroso y cuando se mide y las personas que somatizan, o sea, que vuelven corporizan, mejor no somatizan, no corporizan el asco social... También se desactiva la ínsula como si estuvieran oliendo pescado o un huevo podrido. ¿Sí? Entonces vean que no es algo por allá representacional, abstracto, no, es algo corporal, visceral. ¿Sí? El lenguaje está atado al cuerpo y las metáforas están atadas al cuerpo, principalmente las metáforas morales. ¿Sí? Bien, y cuando uno ve que alguien hace algo eh, prosocial, altruista, bueno. ¿Qué tipo de estructuras creen que se alteren de las que ya hemos visto hoy? ¿Cuáles serán las de lo rico, la de lo, lo apetitivo? Uh -huh. el, el núcleo accumbens, el núcleo exactamente. Las el áreas el sectales, estriado el estriado ventral, no sé. Entonces, hay un capítulo, un libro de cognición, ¿sí? Por ahí está la hoja, la roja? Hay un capítulo, un libro de cognición social que se llama eh, La prosocialidad... Ah, no, el altruismo. El altruismo sabe a chocolate. Sí, o sea, hacer cosas buenas es como si es reforzante, dado que activa el estrado ventral. Y por lo tanto el estrado ventral tiene que ver con el refuerzo, ¿no? Todo el aprendizaje por reforzamiento incluye el núcleo cumbens. Y todo el aprendizaje por castigo incluye la amígdala, la corteza cingulada anterior ventral y la ínsula. Y por lo tanto, también los aprendizajes aversivos con olores aversivos incluyen la ínsula anterior ventral. ¿Cierto? Cosas que ustedes verán en otras materias, ¿no? Se están viendo ya aprendizajes, tipo de aprendizajes, condicionamiento clásico, la mitoplasia, como que la A nivel cognitivo, entonces, yo con el lenguaje, la memoria y la persona. Entonces, ¿y la insula anterior dorsal, tiene que ver con el componente cognitivo de la de tantas mira por acá los que han participado ¿dónde mi central dónde y entonces la ínsula anterior eh, dorsal es más cognitiva tiene, se integra más con los núcleos de asociación del tálamo con las cortezas frontales, parietales y temporales, con todas las tres, formando todo un circuito de eh, procesamiento cognitivo complejo. Por lo tanto, está más involucrada con procesos cognitivos más complejos, como eh, lenguaje, memoria, principalmente memoria de trabajo, ¿sí? memoria motora y de procedimientos, y principalmente el lenguaje, la producción del lenguaje. No, podrían haber casos de dislexia que comprometan la ínsula, no son los prototípicos pero se ve más claro en el en afasias, hay afasias por daño insular ¿sí? dime ¿tienes una afasia? No no, no, no, no una afasia es una alteración del lenguaje por daños cerebrales no creo que tengas un daño cerebral adquirido ¿Sí? De pronto, de niña, y si hay una disfacia si podría ser. Problemas de tratamiento de, para empezar a hablar, confundir las palabras, etc. Y a la hora de escritura de eso, si será una dislexia. Y hay que ver qué tipo de dislexia, porque hay varios tipos de dislexia. Que si se te dificulta, por ejemplo, eh, reproducir palabras con sonidos similares, puede estar involucrada la insulina. ¿Sí? Que es diferente a cuando se invierten las letras, se pegan... Eso tiene que ver, es más posterior. Tal vez tenga que ver más con la ínsula posterior, ojo, pero principalmente con el giro angular supramarginal. Y la vía dorsal de... Eh, no, entiendo, la vía ventral del procesamiento occipital. Esa nosotros lo vimos. El área para palabras y el área... Ah, no, no lo vimos. Lo vamos a ver más adelante. Dime. Ya ahorita ya te explico El de... No necesariamente, no lo, lo convenzó. Tiene que ver con el óvulo parietal y con el óvulo occipital. Ahorita vamos a hablar de eso. Si es que no lo he no lo hablamos ¡Listo! Entonces, está claro la ínsula mirada. Acá está el resumen, ¿no? La isla de anterior. ¿Sí? El lugar anterior tendría que ver con estas funciones cognitivas, ¿no? Fallas podrían llevar a depresiones, esquizofrenia, eh, afasias o problemas de memoria de trabajo. La anterior ventral tendría que ver con más con emocional, ¿sí? Uh -huh. Y la anterior y la posterior tienen que ver más con la integración del procesamiento interoceptivo, incluyendo audición y visión, como dirigir los estímulos, ¿sí? En alguna medida podría estar involucrado con algunas formas de dislexión, pero tal vez no con la tibia. ¿Listo? Estas son las conexiones insulares. ¿Sí? Y dado que tiene una amplia conectividad con las áreas relacionadas con la actividad, como el hipotálamo, ¿sí? como el tallo cerebral, como eh, el mesencéfalo, entonces permite sentir el cuerpo por dentro. Y al recibir señales desde el lóbulo parietal, para saber también tiene el cuerpo por fuera. Entonces se integra la esterosección con la enterosección. Lo que para algunos autores, como Antonio D'Amasio, es esencial para la conciencia, para la subjetividad, para saber quién existe, para tener una noción del yo. ¿Sí? Sí, Esto sí. se va a integrar, colocamos a hablar ahora de él en el lóbulo parietal del precunius. ¿Sí? Principalmente en la ínsula posterior. Entonces, ahí terminamos insulando. Y salimos de nuestra parte subcortical.